La comunidad internacional sucumbió ante el horror al saber que 72 personas migrantes habían sido masacradas en el rancho El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas. 12 años es tiempo suficiente para que al menos hubiera una sentencia, ¿o no? 12 años deberían ser suficientes para que las víctimas de Guatemala y Brasil, que recibieron restos asegurándoles que se trataba de sus seres queridos, pero sin información suficiente, pudieran saber si en realidad a quienes tienen enterrados en sus países son sus familiares, o no. Después de la masacre de 72 migrantes, vinieron cuatro masacres más. ¿Sabes por qué? Porque la impunidad manda el mensaje de que la violencia está permitida. Debemos pararla. Pedimos que se establezca una comisión especial que investigue masacres y desapariciones de personas migrantes con el apoyo de la ONU que ya frenen esa tortura que están viviendo las familias guatemaltecas y brasileñas a raíz de ese dolor que han causado. Que reparen el daño e identifiquen los restos de nueve personas que permanecen sin identificar. Venimos pidiendo justicia y que ya no se vuelvan a repetir los hechos de violencia pues hay muchas personas migrantes que han desaparecido en ese lugar de México. Ya es tiempo para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación para las familias de migrantes desaparecidos y masacrados en México. Apóyanos, súmate a esta exigencia compartiendo este video en tus redes. Justicia para las personas migrantes masacradas y desaparecidas en México. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo.